Bien, en el día de, de hoy quiero eh, comentar dos temas. Hoy es viernes y quiero venir un poquito más live. En El día de hoy eh, felicitando a un eh, joven Franco Macorizano, el compañero nuestro de, del grupo Telenor, eh, Génesis Ariel Méndez, casualmente nos acompaña aquí ahora. El no es porque está aquí, uh, ¿eh? No, no, no es porque está aquí, estaba agendado. Eh. Sí, sí, lo dijiste eh, al inicio. Sí. Eh, por el trabajo que viene desempeñando con relación a lo que tiene que ver con la plataforma digital de la empresa eh, Telenor. Estamos hablando de la mente maestra eh, en lo que tiene que ver con la conformación de la estructura de todo el contenido actual de Telenor. Este joven, quien en los últimos días ha logrado unas entrevistas, unos palos de entrevistas eh, la mayoría ya de, de rango internacional, muchachos, miran las imágenes aquí, la tenemos él de fondo. Él está aquí, él no quiere que lo enfoque, eh, pero míralo ahí en pantalla. Eh, es el joven que ustedes ven a la a la, a la a la derecha de su monitor. No entiendo. Se puede escuchar. ¿Lo quiere? Un mensaje lindísimo. Eh, no, lo que pasa es que esas son imágenes que mandamos a cortar de, de todas las entrevistas que Génesis ha hecho en los últimos eh, meses, ¿verdad? Ahí vemos eh, la primera, vamos a repetirla, que es con el señor Mario Castañeda. Mucha gente no entenderá quién es él. Esa es la voz de Goku. La voz de Goku. Así que le invitamos a verla. Está en YouTube, en el YouTube de Telenor. Una, una entrevista interesantísima. Oye, y que Génesis fue oye, el, el, el primer. Ya, el ya. Ajá. Aclara que no es solamente de Goku, es, es, sí. uno, de los, es uno de los dobladores más, más famosos. Correcto, y por más ejemplo, ha... del cine, o sea, los que convierten el, el idioma inglés de los actores, lo convierten en español, hablan detrás de los actores en las películas en español. Correcto, él, él hace la voz también de Jim Carrey, eh, de, de Bruce Willy, o el sea Bruce que Lee. es una estrella. Es una y y Génesis Ariel Méndez. De aquí de Telenor, de San Francisco, se convierte en el primer dominicano en entrevistarlo. ¡Qué bueno! Así que felicidades, felicidades. para él, pero no solamente con Mario Castañeda, que fue el último palo y una de las entrevistas más interesantes que he podido ver aquí en la estructura. Eh, una entrevista también exclusiva con Mark B., eh, primero que lo entrevistó, luego de la situación, ¿verdad?, de su, si se quiere, ruptura con, con Alofoque. Vemos también ahí que entrevistó a Héctor a de Playme, que este es uno de los comentaristas más controversiales del Caribe y de América. Eh, puertorriqueño, Héctor de Plemé que un realmente también una estrella vemos ahí una entrevista con Arcángel eh, uno de los exponentes urbanos más importantes eh, de los últimos tiempos, o sea que eh, un gran contenido, un contenido bastante interesa interesante que está eh, trabajando nuestro compañero Génesis además del trabajo que viene desempeñando con lo que tiene que ver con la, con, el, con la conformación de las diferentes plataformas me refiero al YouTube al Facebook, al Instagram de, de la empresa, eh, así que felicitarlo, porque ¿qué pasa? Y aquí lo quiero destacar, este muchacho viene de un barrio, eh. o sea, este no es hijo de, de, de, de, de, de, de, de papi, mami, eh, ¿qué? No es no papi, no, no es popi. No. No es popi. No, este no es un popi. Y viene, miren ahí está con Sion y Lennon. Ay, me encanta eh, Zion y Lennon. y entonces ¿Y son esos ha hecho parado? un gran trabajo. Son un, eh reguetoneros eh, puertorriqueños muy conocidos a nivel internacional. sí, sí, eh, vimos Bien, ahí la ahora entrevista. Ustedes nos están a amado y amiga. No Carolina sé, dijo de una vez, y me fascina me eso, Greñú Ahí está, una entrevista con Moluso que es productor eh, de radio y televisión, miren a, a, a Juan ¿sabes? un trabajo bastante extenso, un contenido bastante eh, bueno que ese, ha, es? que está trabajando eh, Génesis Ariel Méndez dentro de la plataforma de Telenor.com y yo quiero felicitarlo y destacarlo en el día de Nos hoy por esa, esa gran labor que está llevando. además de que le cambió el ritmo a, a los contenidos de, de nuestras plataformas, porque antes solamente se subían noticias. Este muchacho viene y prepara la plataforma para subir los contenidos de los programas, los comentarios. Por eso tú ves que los comentarios de nosotros llegan sí. a nivel nacional e internacional, porque ellos los cortan, ¿sabes? los cortan, sacan los cortes, les ponen sus títulos y lo publican. Y eso tiene un impacto grandísimo que ha hecho crecer las diferentes plataformas y ha hecho crecer el nombre de la empresa y, naturalmente, felicitar eh, la confianza que ha depositado Telenor en esta en, en el talento joven. Felicidades, de verdad. Muchas que, felicidades para, felicidades para nuestro amigo y todo Genesis, el equipo. La, que yo considero que es la mente maestra de lo que tiene que ver con la plataforma digital de nuestra empresa, en lo que tiene que ver con la parte de los contenidos. Así que ahí está, un muchacho de un barrio. ¿De dónde? De, de, de, de la Duarte Arriba. De la Duarte Arriba, <coughs> que a veces lo que choca con el sistema de que gente... Que venga de abajo, porque en principio lo criticaba muchísimo cuando él fue a hacer las primeras entrevistas. ¡Eh! ¿Y qué hace eso entrevistando gente? ¿Y por qué él y no fulano? ¿Y por qué? ¿Que no sabe entrevistar? Sí. Ha verdad. dado unos palos de entrevistas ahí y se ha impuesto. Y entonces, y otras que vienen ahí, que están en proceso, eh, eh, entrevistas interesantísimas, que ponen en alto. Vamos a dar la primera A San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la... Mario próxima? Abigail. Ok, Mario Boricua. Villar. Sí, eh, productor de Don Omar, o sea, Boricua. Porque básicamente es la parte, ellos se van por la parte de. de Artística. El género musical, ¿verdad? Eh, la parte urbana. Qué bueno. Eh, bien, cambiando radicalmente de tema, quiero hacer una denuncia. Atención a los magistrados de. Eh, oh, al Ministerio Público de Niñas y Niñas Adolescentes de Duarte. Atención, Maribel Paulino eh, y todo ese equipo excelente que trabaja ahí en la Fiscalía. Juan, Juan Taveras. Sí, Juan Taveras, mi amigo Juan Taveras. El, el equipo de prensa me asistió con unas imágenes de una señora que utiliza, yo no sé si es su hija, si es su nieta, a una niña para pedir en las calles. Ayer, yo la veo no, fre frecuentemente a ella, pero ayer como que como que ya, como que dije hasta aquí, es, porque bien. yo tengo hijas. Y dije, pero ven acá, esta señora, que la niña aparentemente tiene eh, eh, problemas mentales, y la sí. señora anda con ella para arriba y para abajo pidiendo. Pero ella creció en la calle, fue. Sí. Porque ya, ya está una señorita, una y, joven. Sí, y qué resulta. Ella, ella utiliza a la niña, porque una cosa es que tú lleves a la niña, porque tú no tienes con quién dejarla, la sientas en un lugar, era, la sientas en mamá, la sombra. Esa es la mamá de del, del, del enajenado mental que murió hace un tiempo. Ah, ok. Que bebía agua de la cuneta, ¿cómo que le llamaban? Bueno, ese ah, mismo. Ese es, mismo. Ese mismo. ¿Y Miren, ¿qué pasa? Ella utiliza a la niña, eh, tú dirás, bueno, que no tiene con quién dejarla, pero si ella la llevara y la siente en un lugar, ¿verdad?, en la sombra, tranquila, es una cosa, pero la utiliza para que la gente le dé. Eso es explotación. Pero tú sabes lo que ella hace con el dinero. Se va a jugar para las bancas. Entonces, eso, eso es explotación. Eso está penalizado en la República Dominicana. Y además, supongo que no fuera explotación. Lo que la niña hace es un trabajo. También está prohibido. El trabajo infantil está prohibido. Entonces, yo quiero eh, solicitar... Eh, a, a, a las autoridades correspondientes al Conani, este tipo de casos que lo vemos a diario, incluyendo una que se pone en la sirena, que también eh, lo vamos a investigar eso, que, que la niña es, eh, creo que como parapléjica, la niña tiene una ciudad de ruedas sí. y la pone el día entero en el sol. Oye, pero yo tengo hijos, a mí eso me la pique, pero ¿cómo va a ser que tú me utilices esa niña? Y atención, autoridades, por Dios, vamos a ayudar a va, esa gente, pero que ella... No deje esa niña en el sol, como decimos en el campo, en el tetero del sol el día entero, quemándose esa niña. Además de que tiene una condición de salud, eh, eh, porque no puede ni siquiera moverse, la dejan en el sol ahí, para que la gente le dé pena. Eso no puede ser, eso no puede ser. Y nosotros tenemos que hacer algo. Así que atención Maribel Paulino, verdad. quizás yo, yo hablo siempre saltado, esa es mi naturaleza, eh, no es que no le estoy dando ninguna orden. Estoy haciendo la denuncia. Por favor, coloquen las imágenes, muchachos. Pues para eso que la grabamos, para que la coloquen. Ya. Para eso. Ya la pongo ahí. Ya. Míralo ahí. No puede ser que nosotros permitamos, como sociedad, que sigan explotando a nuestros niños. Esa niña en la calle el día entero. Ella debería estar jugando con una muñeca. O recibiendo atenciones médicas. Exacto. Porque hay que hacer el llamado a las autoridades. Y Recibiendo atenciones médicas. Recibiendo alimentación adecuada No pidiendo en la calle Trabajando, siendo explotada Porque eso es explotación Donde pues quiera que usted lo sume, lo reste Y lo multiplique Y, y lo no la y da, baña la niña ni la limpia es, eso, eso es explotación Y dice, no, no, es que ella la necesita Porque si no la gente no le da Entonces trabajo Porque la está utilizando para que ella conseguir dinero Que no se sabe si realmente para beneficio de la propia niña Que la veo, o sea, le he visto enjugando ¿Eh? Entonces, por Dios, cuando veamos gente así La fiscalía debe tirársele de hacer una investigación y si tienen en algún momento que eh, retener la niña y para colocarla en un lugar seguro porque la propia ley establece el propio código del menor establece que quien debe tener los niños es aquel que le asegura su bienestar en función del interés superior del niño no del interés del niño, sino del interés superior o sea, su bienestar, su salud su educación eso, así que ella otra muchacha que, que, que va por las organizaciones con una niña en un, carri, en, en, un carri, en un cochecito Y otra que utiliza una niña que es parapléjica Que la pone frente a, a, a la sirena eh, Al tetero del sol el día entero Vamos a hacer algo Atención fiscalía y atención autoridades Vamos a buscar la vuelta a eso Porque es doloroso, yo tengo hijos Es Qué doloroso que se permita que esta gente sigan explotando a esos niños tenemos una llamada a Yerjan, vamos a ver. Buenos días. Aló. Sí. Hello. Buen Dígame. día. Mira, eh, eh, yo vi a la mujer allá, en la sirena, como, como él dice, En el sol estaba. Ah, y la prueba es, no puede aguantar. Y ya la mujer está, está cansada. Agotada. sí. La recogió, a ver, se Ay, sí. La, claro. Esta muchachita estaba quemando del sol. La van, la, la, la, ¿La van a matar con ese sol? No, no. Ella, ella, ella así, sí sigue así que dura poco. Ah. ¿eh? vamos a hacer algo vamos a hacer algo que si hay que ponerle a ella por ejemplo que la gobernación o el ayuntamiento le pague un sueldo para que se quede en la casa pues lo hacemos pero hay algo hay que hacer atención Siquio y atención gobernador el gobernador nunca escucha nada escucha sí pero algo. la institución la ah, institución malo, es el tribunal de niños y, y niñas adolescentes o sea es ellos que compete esto claro. y a los que tienen que ver con salud Sí, recién nacido. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos. Sí, atención a María y Paulino, personas. que sabemos que ve el programa. Eh, por favor, vamos a intervenir en este tipo de situaciones que se están dando en nuestro pueblo. Mira, hay algunas personas que nos han escrito en relación a, a lo que has planteado en tu tema. Yerjan dice, Mercedita Bernard, eh, buenos días, ¿cómo están? Y oye, le pega, o sea, a la señora le pega. Yo la he denunciado varias veces esa señora en medio de la pandemia la tenía ahí, también otro minusválido, lo traen a cobrar su peaje, dice Mercedita, también María, Marina del Espínola, dice es una abusadora, o sea la señora, tenemos una llamadita, ahí vamos a ver, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buen día, caballero. Manolo, ¿qué habla? ¿Cómo está? Manolo. Manolo. Mira, hay una cosa muy importante, que es que tú sabes, ya ya la que tú dijiste, que, que anda con el, con, con el carrito, con la niña. Ajá, un cochecito. mete a los puntos de droga y mete ella con la niña. Sí. Tú sabes, no digo una vez, no, dos o tres veces al día, que reúne dinero para la droga, ella mete a los puntos de droga con la niña, que eso es lo penoso. Entonces, uno sí, se pregunta, ¿a dónde está a dónde está la autoridad que tiene que ver con eso? Si a esa niña le pasa algo, si hay un tiroteo, un punto de droga, y matan a esa niña. Entonces, yo creo que, si la señora, que ya es una adulta, quiere destruir su vida, pero la niña no sabe lo que está haciendo. Entonces, me imagino que tienen que ponerle caso, eh, que no, tienen pues, que ponerle mucho caso a ese adulto. No, no, grave, entonces. Sí. Okay. Ella, ella, ella fue a mi casa, en la que anda con el cochecito, y, y yo traté, sabes, naturalmente uno sabe para, para qué lo hacen. La, la señora se ve, eh, es evidente que se ve que tiene problemas de, de, de, de adicción, y entonces, uno le entonces La niña lo que anda ahí es siendo utilizada. Claro. Y bueno, pero vamos a recogerle que de hecho, quita Y se la pasé de hecho, de Le di a la señora porque yo sabía que es lo que estaba buscando Pero a la niña caramba entonces Me, me, me, me impactó porque yo tengo niños Mira, ahí dice, Y eso duele Dice Mercedita también a través del Whatsapp Yo vivo aquí, la veo todos los días En el supermercado Tengo los videos por ahí Buscaré para enviártelo Muy, bien. Muy terrible Mercedita Entonces ahí mismo ya en Whatsapp eh, María Geraldino nos dice eh, buenos días, pues claro que sí ella en relación a la pregunta del día la ciudadanía ya anda normal y la cuarentena la guardamos algunos, muchas personas nunca respetaron entonces a votar dice ella así debe de ser María, muchísimas gracias en este primer bloque nosotros vamos a una pausa, luego retornamos con más en este espacio de mañana, vamos a la pausa mira la pregunta del día es la siguiente vamos a la pausa